Un cordial saludo a toda mi gente, a todos los suscriptores y amigos de YouTube. Hoy les contaré la historia biográfica del gran cantante de música, folclórica Argentina, Antonio Tormo, artista con un gran volumen de música muy romántica, propia del gusto de los colombianos y en general de los que escuchamos melodías de la vieja guardia, de esos tiempos idos que no volverán. Seguiré tratando de mejorar los contenidos que publico en diversas plataformas. Gracias por su amable comprensión. Antonio Tormo, 18 de septiembre de 1913, 15 de noviembre de 2003. Fue un cantante argentino de música folclórica de Argentina. En la década de 1930 integró la Tropilla de Huachi Pampa, uno de los primeros en tener éxito masivo donde cantaba al dúo con Diego Canales. Con los Huachi Pampa, a finales de la década de 1930, contó con el Fogón de los Arrieros, el primer programa radial de música folclórica de alcance nacional. En 1950 grabó el simple El Rancho de los Cachimba, que se convirtió en el mayor éxito de la historia musical de la Argentina, vendiendo 5 millones de unidades. En 1955 fue prohibido por la dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora. Antonio Torbo, hijo de padres valencianos, nació el 18 de septiembre de 1913 en General Gutiérrez, localidad del departamento de Maipú, de la provincia de Mendoza, en una de las casas de la bodega Giol, en donde trabaja su padre, falleciendo antes de su nacimiento. Realizó sus estudios secundarios en San Juan, donde se recibió como a comienzos de la década de 1930, comienza a trabajar en el mismo puesto de trabajo que ocupaba su padre en la bodega Giol, viviendo en la casa de Diego Manuel Benítez, quien adoptaría el nombre artístico de Diego Canales y con quien formó el dúo Tormo Canales para cantar en fiestas familiares, obteniendo un contrato de, en LV10, radio de Cuyo, sin dejar de trabajar en la bodega. En 1934, ambos se trasladaron a San Juan para trabajar en la bodega, El Globo actuando simultáneamente en Radio La Fina. En 1937, el dúo se traslada a Buenos Aires, donde conocen a Buenaventura Luna, aún conocido con su nombre de nacimiento, Eusebio de Jesús de Ojorti, con quien integran el grupo La Tropilla de Pampa, junto también a Humberto Narváez, José Samuel Báez y el zarco Arejo José Castorina, el primero de Otero. Octubre de 1937 debutaron en Radio El Mundo de Buenos Aires, abriendo camino a la difusión masiva de la música folclórica, éxito que llevó a la emisora a poner en el aire en 1939 el Fogón de los Arrieros, conducido por Buenaventura Luna y con la actuación del conjunto y con el auspicio de cigarrillos Caravana. En 1942, la tropilla Huachipamba se separa. Tono se radica de San Juan con la intención de dejar el canto profesional. Trabaja como bicicletero en un negocio abierto por su hermano, puesto que las bodegas también han sido destruidas por el gran terremoto en 1944 y ya no se podía vivir de la tonelería. En 1945 se casó con Elena Casella y comienza a actuar en Radio Aconcagua. Con gran éxito de público y audiencia. En 1947 retorna a Buenos Aires, donde es contratado primero por Radio Splendid y luego por Radio Belgrano. Ese mismo año graba varios simples en RCA Víctor, el primero de los cuales fue el Jarillero, y ahí que se va. Incluido en ese serial inicial de discos sencillos del Vals, Cuando no me quieras, tuvo gran división en Colombia, constituyéndose en el primer éxito de Torbo. En 1949 grabó Los Ejes de mi carreta, de Atahualpa, Yupanqui y Amémonos. Y este último se convirtió en un gran suceso, vendiendo más de un millón de unidades. Sus discos comenzaron a tener una importante difusión también en Uruguay y sobre todo Chile. A donde viajó ese mismo año alcanzando el primer puesto de ventas con su simple Misarapos y Mamá Vieja. En 1950 grabó el rancho de la Cambicha, que vendió 5 millones de copias convirtiéndose en el disco más vendido de la historia argentina y que dio inicio al llamado boom del folclore. De hecho en 1950 el tango resultó postergado en las ventas por primera vez por una canción popular proveniente del folclore. Desde entonces Tormo comenzó a ser llamado el cantor de los cabecitas en referencia a las cabecitas negras, apodo despectivo que utilizaban los, las clases medias y altas de Buenos Aires para designar a los migrantes provenientes de las provincias que se trasladaban masivamente a la capital del país para trabajar en las fábricas. El éxito de Antonio Tormo fue tal que los migrantes internos de extracción popular lo llamaban también 20 y 20 aludiendo al hecho de que cuando entraban a las, los almacenes en los que habían pasado discos grababan 20 centavos en una pizza y otros 20 para oír discos de Tormo. En 1955, cuando era el cantante más popular del país, sería prohibido por la dictadura militar, autodenominada Revolución Libertadora. A partir de entonces, una censura más o menos directa se impuso sobre las grabaciones de Antonio Tormo durante casi 18 años. Fue reivindicado brevemente durante el segundo periodo peronista entre 1973 y 1976, en ese último año apareció el film El canto cuenta su historia, con la recuperación de la democracia en de 1983 cesó toda censura sobre Tormo, siendo definitivamente reivindicado. En 1993, en ocasión de cumplir 80 años, recibe una gran cantidad de reconocimientos como su designación como ciudadano ilustre de la ciudad de San Juan, benefactor de la cultura y tradición sanjuanina, por el Congreso de la Provincia, la designación de una calle en su nombre en la ciudad de Ua, Mendoza. El premio AC por su vigencia y finalmente la y diploma en honor de homenaje a su vasta trayectoria entregada la cámara de senadores de la nación la última grabación oficial registrada fue junto al internacional grupo de rock mendocino caramelo santo haciendo juntos una versión del rancho de la camincha y entre mendoza y san juan esta última editada en el CD Cuyano de Goy Caramelo año 2014 por Ultra Pop. Desde entonces los premios y reconocimientos se multiplicaron. Falleció a los 90 años el 15 de noviembre de 2003 en el Sanatorio Mitre de la ciudad de Buenos Aires a causa de una afección renal.